¿Cómo están cabros? Espero que estén bien, yo estoy la raja Estoy súper contento Porque Ya que estaba en busca de unos espejos alternativos Y encontré unos Le quedaron perfectas a la moto Na, No había nada que hacer Más que colocar los pernos Compré la manilla del embrague Embrague No es embriague ya lo dejé tiquitaca, la moto ahora la puedo manejar y probablemente vuelva con los motovlogs muy muy muy pronto Estoy súper contento weón, bueno, así que ya pronto... Ahora, ahora, el, ahora el tema es otro Ahora el tema es el que tengo que... no me lave ni las manos weón bueno. Acabo de terminar de, de, de colocar las piezas weón bueno. Lo único sí yo tengo que seguir obviamente viendo el tema al seguro Es algo que hay que hacer porque Independiente de que yo ya estoy digamos andando en la moto eh, la persona que, que causó este accidente eh, tiene que pagar por los daños, no se las puede llevar pelas Así que por lo menos estoy andando de nuevo y eso es lo importante Y también estoy yo bien, que es aún más importante Si les gusta el material, si les gusta mi canal, recuerden seguirme en Instagram Van a saber y van a enterarse de todo mucho antes que el resto Hoy subí una foto en Instagram que era más o menos así y era referente a la estúpida moda que está saliendo ahora, digo estúpida porque de verdad la encuentro tonta pero hice referencia a la estúpida moda de 10 años challenge entonces en mi instagram subí una foto que decía después de un choque challenge y se me prendió la ampolleta y quiero invitarlos a cada uno de ustedes a mandarme una foto para hacer un video con este tema, después de un choque challenge, si tienen la foto de su choque y después cómo dejaron la moto, mándenmela. Si quieren, súbala a su Instagram, me lo agregan ahí abajito con algo de info también. Y los vamos conversando en un próximo video. Mándenmelo a contacto eh, Sí, tengo página web, ahora estoy trabajando. Hay muchas cosas que hacerle todavía. Pero sí, también se pueden meter. Si sí, está, está abierta, pueden meterse ahí, revisarla. Estoy de a poquito armándola, metiéndole info y toda la cosa. Así que, pero recuerden, contacto arroba Suban la Instagram con el hashtag Después de un Choque Challenge. Eh, Así que eso, pues, cabros, los invito. Hagamos este juego, a ver qué resulta, a ver cómo nos sale. Y en el próximo video van a salir todas las personas que me manden su foto Todas, todas. Si el video es de una hora, una hora va a ser el video. Y vamos a ir comentando alguna que otra. Así que eso, pues, cabros, los invito. Espero esto funcione. Pues, porque si funciona, vamos a hacer otras cosas más y con Instagram y todo esa shit. Así que eso, pues, cabros, video cortito, video de actualización, un upgrade. Y nos vemos, ¡Yo!